En lo que se refiere a accesibilidad, todas aquellas barreras que tienen que ver con el pleno del entendimiento y con las capacidades cognitivas, es decir, la alteración o la disminución de capacidades cognitivas como la memoria, la percepción, el contenido, la orientación eh, y la resolución de problemas. Eh, las barreras de accesibilidad que tienen las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y todas aquellas que sufren hándicaps cognitivos tienen que ver con la alteración de estas capacidades cognitivas. se refiere a nuestro área, eh, hemos generado un área de accesibilidad desde el año pasado y ahora mismo estamos en condiciones de ofrecer estudios, asesoría y consultoría de accesibilidad global. Hemos sumado la colaboración de un gabinete de arquitectura e ingeniería y estamos en la posibilidad de ofrecer a cualquier organización o a cualquier entorno, a cualquier administración, estos estudios de, de accesibilidad. Como herramienta innovadora es que desde hace un año contamos con un servicio de lectura fácil, pero además contamos con una metodología propia para estudiar entornos. Esto quiere decir... Que por un lado, eh, los estudios de accesibilidad no solo tienen que eh, referirse a la accesibilidad física o a la accesibilidad de la comunicación, a estas barreras comunicativas como pueden llegar a tener las personas sordas, sino que también hay que ver qué barreras hay en el entorno, en el plano del entendimiento, todas aquellas que tienen que ver, como dije antes, con la, la alteración de las capacidades cognitivas. Ojalá en el 2018 todas las personas con discapacidad intelectual pudieran estar incluidas como ciudadanos de pleno derecho, pero la realidad es que no va a ser así. Entonces, desde el punto de vista de la accesibilidad, yo creo que hay dos retos que, no solo para el año que viene, sino para los cinco siguientes años, que serían, por un lado, las administraciones, las organizaciones y las empresas tienen que aprender a comunicar más sencillo y más fácil si quieren llegar a este nicho de población y, por otro lado, que que toda la, la base de tecnología, las llamadas Smart City, todas las aplicaciones que tienen ahora las administraciones públicas para tú poder llegar a participar en los consejos sectoriales o en los portales ciudadanos, etcétera, etcétera, tienen que pensar también en aquellas personas que tienen dificultades de entendimiento o que no saben leer y escribir o que tienen dificultades para acceder a los bienes tecnológicos. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que cohabitar la tecnología con las dificultades que hay en el acceso a esa tecnología, bien por el uso, bien por el acceso.